¿Alguna te dijeron que para iniciar un proyecto o un emprendimiento debías tener experiencia, maestría o muchos requisitos previos? En nuestro laboratorio transformarás tu idea en un proyecto de emprendimiento de alto impacto para Panamá. LiderLab es un espacio práctico donde guiamos la creación de un proyecto desde la identificación de problemáticas hasta el desarrollo de soluciones listas para ser implementadas en mediano y largo plazo. Es un laboratorio donde aprenderás de manera práctica habilidades de liderazgo como trabajar en equipo, motivación y herramientas de pensamiento ágil. Con todo esto podrás potenciar tu perfil profesional para el mercado laboral.